Hola, muy buen día hermanos, amigos, amigas, maristas todos de Champañá. Les saludo en este tiempo de adviento, esperando que este saludo les encuentre con mucho bien, desde su trabajo desde sus hogares. Estoy por terminar la primera vuelta de visita a la provincia y he tenido la oportunidad de platicar con cada director, con cada directora, con los hermanos, y bueno, uno de los temas obligados que surgen en cada, en cada reunión, en cada encuentro, es el tema de la pandemia y cómo la hemos estado viviendo, cómo la hemos enfrentado en cada una de nuestras obras. Para mí es muy grato escuchar que en cada, en cada lugar, en cada trabajo, en cada centro de trabajo que tenemos, el, el tema de la pandemia ha estado trabajado y muy bien trabajado y ha sido enfrentado de una manera muy positiva por parte de todo el personal docente, por parte del personal directivo incluyendo administrativos y personal de servicio. Todos han estado muy presentes y trabajando para que esta situación no, ha, no nos afecte demasiado. En nuestro pasado capítulo provincial, el inicio de mi mandato, se dio una dinámica en la que cada hermano compartía sus sueños y yo compartí el mío, que tiene que ver con los cuatro elementos. Estos cuatro elementos, a lo largo de la historia, han sido considerados como el origen de la vida, como los que hacen posible que la vida continúe. Y quisiera relacionarlos con este tiempo que estamos viviendo. El primero de ellos es el fuego. El fuego nos habla de fuerza, de arrojo, de valentía, de hacer frente a los miedos, de hacer a un lado los miedos. Y creo que algo que hemos estado viviendo ahora es esto precisamente, el no tenerle miedo a la pandemia, el que, el, el que la pandemia no nos destruya, que no nos detenga. Creo que hemos estado trabajando con mucha valentía, con mucho esfuerzo, para que el trabajo con nuestros alumnos no se detenga. El segundo elemento importante es el agua. El agua nos habla de transparencia, de claridad, pero nos habla también de salud, de purificación, de sanar heridas. vidas. Y ese es un trabajo que hemos tenido que realizar ahora que nuestros alumnos regresan a clases, regresa presencialmente. Nos hemos dado cuenta que hemos sufrido muchas pérdidas durante este tiempo de pandemia. Nos hemos dado cuenta que hemos sido heridos y que necesitamos sanar. Y que no nada más nosotros personalmente, sino también ayudar a nuestros alumnos a que ellos también lo hagan. Un tercer elemento, el viento. El viento es presencia. El viento está por donde quiera, el viento está en todos lados y nos habla de nuestra propia presencia. Hemos estado ahí con nuestros alumnos, presentes en sus casas, desde nuestras propias casas, presentes de manera virtual. Ahora comenzamos también de manera presencial, pero no hemos dejado esa presencia. Esa presencia que es muy importante también desde nuestra espiritualidad marista. Estar ahí donde me necesitan, en el momento en que me necesitan. Y hemos estado. Un cuarto elemento es la tierra. La tierra nos habla de firmeza Y esto durante la pandemia lo hemos estado viviendo así, siendo firmes. Continuando nuestro trabajo desde, donde, desde lo que somos, educadores, desde nuestra gran misión de dar a conocer a Jesús, de dar a conocer el gran amor que Jesús tiene por cada uno de nosotros y por cada uno de nuestros alumnos. Y hemos estado ahí. A todo el personal de nuestras obras, maestros, maestras, directivos, personal administrativo, personal de intendencia y de servicios. Muchas gracias. Muchas gracias por este enorme trabajo que han realizado. Soy consciente de que no ha sido fácil, que hemos tenido que incursionar en, en nuevas tecnologías, que hemos tenido que meternos a nuevas maneras de trabajar que no esperábamos que, nos iba, que íbamos a entrar. Hemos entrado, hemos tenido que... Renovarnos, hemos tenido que reinventarnos y buscar nuevas maneras de llegar a nuestros alumnos. Y lo hemos hecho. Y lo hemos hecho con éxito. Gracias, gracias a cada uno, a cada una, por todo este enorme esfuerzo que esperamos que reunirá sus frutos. Estamos llegando a una fiesta grande para nosotros, cristianos: la fiesta de la Navidad. El 25 de diciembre era una fiesta, una fiesta que celebraban los antiguos romanos, en la que celebraban el día del nacimiento del sol. Con el tiempo, los cristianos asumimos esta misma fecha para celebrar el nacimiento del sol que nace de lo alto, el nacimiento del que es la luz, del que viene a iluminar en las tinieblas, el que viene a darnos una nueva esperanza, el que viene a darnos una que este Jesús, esta Luz, Emanuel, Dios con nosotros, Dios contigo, sea una realidad de este tiempo de Navidad. Que te traiga paz, que traiga salud, que nos traiga la nueva esperanza de un mundo lleno de vida. Y que con María, la Virgen de la Espera, también nosotros esperemos con ella tiempos nuevos. Tiempos diferentes, tiempos en los que podremos decir y poder volver a decirnos entre nosotros, gracias por estar aquí. Gracias a cada uno, gracias a cada una, y que juntos sigamos en este trabajo de seguir generando vida. Vida para nuestra provincia, vida para nuestros trabajos, vida en nuestros hogares. Un abrazo muy fuerte para cada uno. Para cada uno.